Robot de Lenador saquean Ciudad Pájaro. Santos Piñones será mejor buscar al jefe. Este tiene que ser un trabajo de Lenador. Solo no hay una persona capaz de detener una amenaza a esta ciudad. Si sí, comisionado sin duda se está retirando. Ah buen mensajero qué está haciendo aquí. Me gustaría una taza de café. ¿Quieres decirme desde la oficina con esa taza de café? Para mí, no gracias, no tomo café. Parece ser un trabajo de Pitbird, super dinámicos pájaros del futuro. Seguro es la reportera del periódico de moral, seguro traje este apis virus. Destrujan los Robux mega zorras asestruyense la glosa Robux mega zorras asestruyense la glosa Robux mega zorras asestruyense la Voy a desconectar el rayo desarmador de robots leñadores, los voy a destruir. Anclaste fácil a mis robots, la seguridad va a desaparecer, ahora activaré el resto robotico pulsando ese botón. Ahora su plan ha fallado, ECCC. Eh, No contesta, señor. Sigue inventando.